Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 30 Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente La idea de hoy es el trampolín a la visión Por medio de esta idea el mundo se abrirá ante ti y al contemplarlo Verás en él lo que nunca antes habías visto, y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección. No vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros. Esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver. La idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día. Cada vez que tengas un momento, repítela lentamente para tus adentros, mirando a tu alrededor y tratando de comprender que la idea es aplicable a todo lo que ves ahora o podrías ver ahora si estuviese al alcance de tu vista. La verdadera visión no está limitada por conceptos tales como cerca o lejos. Para que te vayas acostumbrando a esta idea, trata de pensar, a medida que aplicas la idea de hoy, en cosas que estén más allá de tu alcance visual, así como en aquellas que de hecho puedes ver. La verdadera visión no solo es no está limitada por el espacio ni la distancia sino que no depende en lo absoluto de los ojos del cuerpo. La mente es su única fuente como ayuda adicional para que te vayas acostumbrando cada vez más a esta idea dedica varias sesiones de práctica a aplicarla con los ojos cerrados Usando cualquier tema que te venga a la mente. Mirando en tu interior en vez de afuera. La idea de hoy es aplicable por igual tanto a lo uno como a lo otro. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Y David nos dice... El trampolín a la visión continúa de nuestra bella lección de ayer. Dios está en todo lo que veo. Y esta lección nos dice cómo funciona esto. E introduce la causación de la luz y el amor en la mente, siendo irradiados a todo y a todos sin excepciones. Esta lección introduce la razón por la que Dios está en todo lo que veo. Muestra verdaderamente la imposibilidad del panteísmo, la creencia en que Dios habita en los objetos, devolviendo a Dios exclusivamente a la mente, y viendo que la mente irradia a todo y a todos. Como Jesús enseña en el curso, la mente se extiende hasta sí misma, no sale afuera. Realmente no existe nada más que la luz. Y volamos más allá de las ideas de tiempo y espacio y distancia, más allá de las ideas de ubicación, de coordenadas en el cosmos, si vemos esta idea pura de luz. Esta bella fuente, Dios está en mi mente y por consiguiente está en todo, sin excepciones. De manera que la luz de Dios está en mí e irradia a través de mí a todo el universo. A todo el cosmos y a diferencia de la proyección que es tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera ahora al abrirnos a la visión estamos intentando ver en el mundo lo que está en nuestras mentes y lo que queremos reconocer que está ahí Dios está ahí. Dios está en la mente. Dios nunca se ha ido. Con el poder de Dios en nuestra mente, nos podemos unir con todo lo que parece que vemos en la percepción. No hay nada que esté separado de Dios. No hay nada aparte de esta luz dentro. Esto es muy diferente de los ojos del cuerpo que fueron fabricados por el ego. Así como el cuerpo fue fabricado por el ego. Para formar parte de la percepción distorsionada. Para formar parte del enfoque en las diferencias. Hoy... Nos sumergimos en la profundidad interior En Dios A buscar la igualdad Que Dios le trae a todo y a todos Dejando ir la creencia En que algo o alguien Podría estar separado De lo que somos Y de lo que Dios es Dejamos a un lado esas creencias limitadoras en cerca y lejos, galaxias, años luz, en agujeros negros. Dejamos a un lado toda idea de astronomía, astrología. Dios está en mí. Dios está en mi mente. No puede existir ningún opuesto a Dios. ver es luz el ver no depende en lo absoluto de los ojos del cuerpo la visión tiene a la mente como su única fuente somos libres en Dios Hoy pedimos en oración por la visión, la visión de Cristo, la visión de luz pura, pura. Conforme practicamos la idea de hoy, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente.